Adobe Illustrator se adapta muy bien a los cambios tecnológicos, donde puedes exportar a varias pantallas de dispositivos móviles. Esta maravilla es posible solo desde la versión o a partir de la versión 2015. Archivo, Exportar, Exportar a pantallas. Todo este panel que está aquí es muy interesante porque puedes exportar como mesas de trabajo, toda la mesa de trabajo o simplemente exportar elemento por elemento. Sin embargo, vamos a poner Cancelar porque en la parte derecha también tienes otra opción muy bonita que se llama Exportación de Objetos, que la puedes encontrar en el menú Ventana. Aquí la tienes. ¿Por qué me gusta más esta y te la recomiendo? Porque tranquilamente puedes controlar de una mejor manera la exportación. Yo voy a seleccionar este objeto que está aquí y con clic y arrastrar lo voy a incorporar dentro de este panel. Voy a extraer este panel de su menú contextual. Voy a hacer un pequeño zoom para explicarte lo que vamos a hacer. En la escala la va a exportar al tamaño real, pero puedes cambiar la misma simplemente eligiendo cualquiera de estos tamaños. El formato también lo puedes cambiar por PNG, por JPG, por SVG o por PDF. Si quieres aumentar o quieres exportar dos veces este mismo documento, ponemos añadir escala. Podemos elegir tranquilamente al 200% y podemos elegir como un SVG o como un JPG. Yo lo voy a dejar un JPG al 80% de compresión. Vamos a hacer un zoom hacia atrás. Si das un clic aquí, se va a abrir la misma ventana que acabé de abrir hace un momento. Voy a dar cancelar y simplemente voy a dar clic en exportar. Voy a encontrar en el escritorio una carpetita que yo le he llamado exportar, que está justamente por aquí. Seleccionar. Me voy a dirigir en este momento al escritorio. En el escritorio encuentro las carpetitas donde he exportado un documento a un tamaño con PNG y el otro documento a otro tamaño con JPG. Este tipo de exportaciones son simplemente fenomenales. Te invito a suscribirte a mi canal, activa la campanita, déjanos tu comentario y nos vemos en el siguiente atajo de teclado.